no ha pitado El GoPro, no me has pitado no me ha pitado, ¿está grabando? sí, estoy grabando muy bien hoy la estaba cargando después de un rato de cargar digo, ¿estará cargando? porque no estaba luz en día la roja de carga y yo creo que no estaba cargando menos mal que me he dado cuenta las GoPro son muy buenas pero un poco locuelas pero bueno, son muy buenas por eso casi todo el mundo tenemos GoPro tenía Sony va súper estable, dura no sé decirte si el doble de la batería pero GoPro es un poquito mejor al nivel de lo que había antes entre Sony y GoPro sabría decirte ahora pero bueno, creo que sigue aún así ahora ganando GoPro porque Sony prácticamente no ha sacado casi nada de deportivo yo creo que es un sector que lo han dejado un poco de lado y está bueno pues Grabo aquí la entrada de vídeo Que es una zona que puedo Ir haciendo, hablando Sin prisas La Cuesta de Marras La Cuesta del Infierno Mira, hoy tenemos el día despejado Lo he antes más nublado Se está despejando A nosotros nos interesa que se despeje Bueno, por un lado sí, por un lado no Este lado que es donde va a dar el sol De tarde, de sur Pero... Por otro lado, ahora está bien la temperatura. Casi te diría que prefiero que no haga más calor. ¿Vale? Pues hoy entreno de 50, que es lo que vamos haciendo cada semana ahora. Esta semana he perdido un entreno de unos 25. Bueno, lo he compensado como he podido. Y, y bueno, hemos hecho la danzadera. En vez del viernes, la tuvimos que hacer el jueves. Porque no había entrenado miércoles entonces digo, bueno, hago lanzadera jueves viernes en principio no entreno, o entreno si puedo 20 no he podido al final entrenar, sábado ayer tampoco pude y hoy domingo, tirada larga pero bueno, hicimos una lanzadera de 32 32 y algo que es la adecuada para la tirada larga de esta de hoy, hace falta una lanzadera entre 30 y 33 así que vamos bastante bien y además hemos estado dos días sin correr que eso ya vamos va uno nuevo dos días sin correr Buah, pasada bueno pues así estamos qué carga llevamos hoy de material sin parar para que no que baje a medio y tal a ver 300 320 máximo caben 350 aquí estos son de 350 Misoflas no son de 500 son de 350 pues bueno unos 300 unos 280 de agua isotónica de unos 300 luego llevamos unos 30 gramos o 35 de reserva de polvo isotónica para hacer en puigresa la, arriba en la fuente digamos a, a mitad a los 25 a los 26 a los 26k re, rellenaremos agua y en principio va saliendo veis hoy que no hace calor me ha salido con un litro, ya digo, llevo, no llega a 600 lo que llevo ahora y a la vuelta no llegó a rellenar 600. No llegó a rellenar 600 en total, o sea que litro, litro 100, con un litro 100 echamos los 50k, así unas 5 horas y media corriendo, más o menos. Vale, o sea que va bastante bien. ¿Cuánto llevamos de peso en mochila? ¿1 o 800? Porque digo, voy a pesar 1.800 Entre la mochila del decalón Que va de coña Llevo ya dos años con esto, eh Dos años con la tía, ¿eh? No se rompe Como no lleva casi prácticamente crema ya, Solo lleva esta No se rompe esto a velcro Velcro o presión Simplemente elástica eh... Pues bueno, eh va aguantando muy bien, a 5 litros, vale para todo ¿Vale? bueno, ¿qué más? llevamos de orejones unos 250 gramos lo llevo en este lado 250 gramos de pan lo llevo en este lado, lo he cambiado hoy lo llevo en la cámara y para que no manche los a la cámara pues, bueno lo consigo al lado pues de pan llevo cuatro rebanadas de pan bimbo que ya veis que una le pega un pellizco para arrancar que es lo que suelo hacer, un trago isotónica Un orejón pequeñito, si llevo de los pequeños O medio de los grandes Un trago isotónica Y con eso es lo que hago de arrancar Justo antes de salir O el momento que estoy arrancando Y ya, ahora está el 5 Más o menos no hago nada A lo mejor pego un trago, un buchito de agua Para llevar a unos 3, ¿vale? Pues eso Vale, eh... Total 1,8 kg dos manquitos de reserva porque el día ha pintado un poco feo dos manquitos de reserva por un poco más de abrigo lo llevo detrás, un buff y un cortavientos el cortavientos lo veis ahí va aquí, que se puede sacar desde fuera que ahí es donde iría la chaqueta de membrana en caso lleva chaqueta de membrana si no son días claros de lluvia ya sabéis que yo llevo cortavientos me gusta más que la chaqueta de membrana no da calor y si es una lluvia muy fina ya te apañas Pues venga, ahora empezaremos la cuesta Primero un poco más Que entretiene un poco más Y montañita Y vamos haciendo, ¿vale? Venga, luego seguimos con la conexión no molestemos a los patitos. Allí hay uno, allí hay uno. Por ahí abajo hay uno, allí hay otro. La laguna. Ahí viene de allí. Allí está el Ero y Merlingo. ¿Os acordáis que os dije que había una aguada y se va a venir aquí a esta, a esta laguna? ¿Eh? Hay más agua. Pues eh, el Eruy está allí, se ve la triangulito acá, la pirámide. ¿Eh? Vale, y esto es una especie de, de caseta que pusieron para que muchísima gente, yo, bastante gente, viene aquí con sus cámaras, cámaras buenas y tal, a hacerle foto a los pájaros, gente que le gusta la fotografía, viene aquí. Bueno, entonces, ¿qué pone? No paseos, zona sensible para la fauna, Es ¿eh? Digamos que te mantengas en la zona, ¿eh? en la zona, digamos, más o menos vallada, ¿vale? Eh, y aquí, bueno, pues un, la información, ¿no? de, de lo que hay, de lo que tenemos aquí, de pájaros y eso, ¿no? Ranitas. Una ranita me ha, me ha, puesto, me ha puesto los huevos en un sitio donde le pongo los gatos que beban, como una, una especie de, de piscinita pequeña de plástico, así un poco en plan natural. Y me la ha puesto ahí, tengo que sacarlos, porque están los tíos ahí nadando los renacuajos en donde en los gatos y claro, yo ahí cuando añado más agua añado agua del grifo con cloro y no es que tenga mucho cloro pero bueno, que ya me entendéis que si me paso los rebosos se salen entonces tengo que tengo que cogerlos con un colador luego mañana ya lo haré, hoy no me dará tiempo cogerlos con un colador y sacar todos los renacuajos y echarlos a un estanquito que tengo que ahí sí que solo hay renacuajos ¿vale? bueno, pues proseguimos la marcha ¿vale? venga, esto es el kilómetro 6, más o menos vale más o menos 6 ¿vale? qué música más chula que tengo no la puedo poner porque me salta el copy pero muy guapa progresive transversión o digamos modalidad un poquito progresive que es un poquito más tranquila que el trance es un poco puro, directo, estándar, ¿no? Bueno, 16,7, 16,8 kilómetros, ¿vale? Es decir, ya tenemos 34, yo voy así, <risa> siempre yo cuento y digo, vale, doblo 34, ya tengo 34 hechos, porque habrá que volver, digo yo, como se pueda. Los gemelos no lo llevo muy suelto, el derecho llevo un poquito frenado, suelta que no está tan caliente, la semana pasada estaba más caliente, estaba mejor, estaba más en óptimas condiciones, no está igual esta semana, pero bueno, haremos lo que podamos. toda la pared esa es la pared, desde lejos se ve un poco más pared, cuando te acercas parece que no hay pero esto es un sitio de esos para romper cadena como yo digo, también tienes ese pero aquí le echa huevo y sube con la bici por ahí patina aquí ya cuesta, pues le digo, la cámara no se aprecia pero son de estas que para romper cadena que no rompes si la llevas bien bien hecha la la unión de cadena, si la llevas bien hecha, no rompes. Pero como la lleves un poquito, que hayas metido el pulón un poco mal, un poco de un lado o algo, y se te ocurra cambiar, que ni se te ocurra cambiar en media cuesta, rompes. No menosprecié la música. Yo si fuera, si fuera sin música, no sé yo se si haría, no haría estas distancias, no la haría. Lo que sí que he notado algún día que se me, se me ha acabado la batería, ¿eh? ¿qué fue? ¿Lo cargué? Tengo en pausa, ¿eh? Llevamos 18,98, 88, 19 kilómetros. Llevamos para 38, ¿vale? Unos 500 positivos, 520 más o menos, yo calculo, lo he mirado hace un poquito vamos a subir 520 positivos más o menos bueno pues aquí una división, yo vengo de aquí ¿vale? esto es lo ideal para matarse con la bici, esto es fabuloso porque es muy sencilla muy sencilla pero te embalas con lo que quieras entonces claro, con un poco que haga un poquito de curva y la arenilla a tomar, o sea, ¡shiu! disparado ¿vale? y luego ahí hay una curva peligrosa, ya bueno, da igual eso para los de la bici, los que vais a ver este vídeo sois de correr, pero hay una curva traicionera que hay que andar con mucho ojo porque te sales fuera, ¿eh? te sales, vas bajando y como no estés un poco atento, vuelas para abajo, ¿vale? Bueno, pues aquí hay una división, en el punto en el que pone eh, para acá, para que te caiga la referencia, ahí hay otro, bueno, como un arqueta de esas para que pase el agua por aquí, salga, que no pase por la carretera, pos de la serreta. La Garriga, Camino con Gol, bueno, es que está con el Gran Angular y no se verá mucho, pero bueno, Sender de la Dona, ¿vale? Bueno, pues por ahí hay una ruta que no pasa casi nadie, Si a alguien le interesa venir aquí a Puigresión y dice, hostia, es que vengo un sábado, vengo un domingo y está abarrotado de gente. Eh, yo porque vengo ya del mediodía parlante, pero si vienes por la mañana, pues hay mucha gente. Y a lo mejor tú quieres subir tranquilo, corriendo o andando, y lógicamente tienes bicis, incluso algún cuac y alguna cosita, eh, dándole caña para abajo, ¿vale? Entonces... Dices, quiero ir tranquilo. Bueno, pues aquí está la alternativa, que no la coge ni Dios, porque hay una cuesta que es la muerte, ¿vale? Algún día la cogeremos, porque yo a veces la he hecho cuando quería, vamos a darle duro, ¿vale? Y das un poco de rodeo y sacas algún kilómetro extra. Eh, mira, algún día lo haré, algún día hay que sacar 54, por ahí, lo haré. Me vendré por aquí que hace un poquito más de rodeo. Bueno, pues te metes para acá y hay una subida de esas que dices, pero que no se acaba, que luego hace un poco de curva y dices se va a acabar, yo ya me la conozco y sé que no acaba sé que sigue subiendo, pero esas de, de desmoralizarse, pues sí una subida de las buenas buenas con corriendo no hay mucho problema, porque corriendo ya sabéis, hay unas malas andas, corriendo se puede subir mucha más inclinación, pero con bici ya sabéis que hay unas limitaciones hay ciertas inclinaciones 22-23% que empieza a ser muy jodido muy jodido subir, mira ahora sube uno con la bici bueno pues no, no lo voy a grabar pues nada, aquí hay una referencia, si alguno quiere decir hostia, no quiero ir por la ruta turística, que es la de aquí que es la que yo voy a hacer, la normal y dices, me quiero ir a... hola, ¿qué? me quiero ir a... A, un... a... un rodeo, digamos, y que no quiero gente que yo subo tranquilo y no quiero que vaya a bajar uno a voleo y tenga que apartarme corriendo, ¿no? o quieres ir, bueno, con bici no la aconsejo porque es muy dura muy dura, una vez que luego pasas bueno, es una subida muy fuerte luego coges la pista ancha la que va a parar la carretera al, al rato Y bueno, vuelves a empalmar con esta ruta ¿Vale? Pero bueno Pues venga, vamos a, a seguir vamos. No, no lo voy a pillar al de la bici Por eso de la bici subía medio fuerte No lo voy a pillar Si subiera flojo lo pillo corriendo Pero no, no lo voy a pillar Venga, seguimos Paso tortuga Paso tortuga, claro, sí Paso Paso viejales, 54 tacos, colegas 54, ¿no lo veis? En las canas 54 taquitos ya, bueno Pero bueno, yo me conformo con Hacer algo que pocos con 54 años hacen ¿Vale? Llegar, salir Volver, te dicen ¿Cuánto has hecho? Digo, échale ¿eh? 20 kilómetros, digo, no, más 25, no, más 30, no, más 40 como diciendo ya, 40, no, digo, no, más 52 a lo mejor 52 tacos 52 casas eh, uno por año bueno 151 pulsaciones como lo veis, subida, tranquilo eso no es ni por asomo las 180 que lleva una persona joven. 180, 190 que puedo apretar. Yo, como soy viejo, pues vamos despacio. Hombre, si fuera un entreno de 20K, iría más fuerte. Puedo ir a unas 160, poco más, ¿eh? Hombre, si me faltan 20 pulsaciones para llegar a 180 y cosas así, que es no se rinde bien. Las 180 es el punto ahí duro, el punto óptimo pero eso ya no llegaremos, en esta vida no en otra quizás pero bueno, yo me conformo si puedo trotarla toda si la puedo subir toda corriendo súper satisfecho ponen una música aquí que flipas bueno, cascos cascos, cascos, increíble una pasada la música bueno pues <ríe> me va dando algún pinchazo este el amigo, algún pinchacillo que sí, si digo, aprieta un poco que mejora la media y no me deja me dice, eh, pinchacito flojo no es un pinchazo aquel agudo pero un poquito gemelo derecho así que Vamos con cariño, tratándolo con mucho cariño. Bueno, 22 casi 21,9. No sé positivos ahora. 700, 700 y algo. Cuando llegue arriba creo que serán, no me si 900, 950. Cuando llegue que me dé la vuelta positivos. Y bueno, si llevamos 22, son 44. O sea, ya tenemos maratón. Ya tenemos comida maratón. Tiempo neto. 2 horas 28. 2 horas 28. Netas, ¿eh? Bruto más. Pero bueno, puede que con un poco de suerte, a pesar de no poder, de que me avisas el gemelo, a pesar de eso. Puede que me a los 8,5 por hora, eh. En la subida de media puede que los mejores, ahora voy mira, esta subida estoy haciendo a 8.34 el kilómetro este último kilómetro a ver, voy a 8.84 de media 8.9 si con un poco de suerte no creo que pierda tanta media para bajar a 8.5 de que llegue que arriba. O arriba sea, con un poco de suerte me quedo en 8.55 8,5 y pico, 8,6 por hora, que eso es a 7 el kilómetro. Ocho y medio por hora es 7 el kilómetro, más o menos, ¿eh? O sea, a contar que subimos de media a 7 el kilómetro. 1,26, por cada un poco más, 26, eh, mil casi, o 26,950, más o menos, a 7 el kilómetro. Fíjate que teque, ni en la bajada apretó, ni en la parte que hace bajadita apretó. Paso viejales, va a quedar eso como, como un dicho, paso de viejo. Mirar. Y me puedo permitir el lujo de andar este tramo y le saco récord. A 8,59 el ¿Eh? Y la semana pasada, a 8,52 o algo así. Por hora, ¿eh? O sea, kilómetros hora. Que cuanto más alto, mejor. No peor, como el ritmo. Por kilómetro. O sea, 7 el kilómetro, más o menos. Me puedo permitir el lujo. De grabar un poquito, Torre del Vigía, los acantilados, unos 25, 24,76 kilómetros. Sigo, subo aquí el acantilado, sigo un poco más, me doy la vuelta del 26 y medio por ahí y me salen 53. Otra cosa es que el traba me deja 52, 51 y pico. Pero bueno, por ahí andaremos, ¿vale? ¿Eh? Fijaros, me puedo permitir lujo 8,57. Ahí con un par... <risas> Tengo ese margen, ¿vale? Así que contento. Hay mucha gente que dice, tú no puedes hacer 40 kilómetros cada fin de semana porque te sobreentrena. Vamos a ver. Yo hago 50 con ten nivel, con mil y pico positivos en esa tirada y no me sobreentreno. ¿Cómo podemos saber si me sobreentreno o no? ¿O te sobreentrenas? Muy sencillo, mírate cómo hacer la siguiente semana. Yo esta semana he batido sin, con, digo, con un poco de pinchazo al gemelo. Sin ir ideal, sin ir en caliente bien. Para ir ideal tenía que haber eh, hecho una activación ayer, sábado. 4 o 5 kilómetros por ahí, aunque sea por asfalto para que la piel estuviera un poco más caliente hoy y me hubiera permitido el gemelo apretar un poco más velocidad. Pero no la dice, no no no es, no salimos perfectos. Pero, aunque no salgamos perfectos, fíjate, me he salido. No me sobreentreno. La prueba está en que mejoro el tiempo de una semana a otra. Así que nadie puede decir, no te has sobreentrenado. No, si me sobreentrenara, si entrara en fatiga de una semana a otra, por este kilometraje que han sido 100 esta semana, 100, eh, que no es tanto. La semana pasada, 130. Si me sobreentrenara yo no hubiera podido sacar esta sesión ni de coña a lo mismo que la sesión de la semana pasada. Del domingo pasado a este domingo, hubiera salido peor. ¿Por qué? Porque estaría el corazón cansado extra, todo. ¿Me he sobreentrenado? No, estoy mejorando incluso. O sea, fíjate, 8,53. 8,53. Fíjate, estoy andando de fiesta porque me lo puedo permitir. Ahora seguiré corriendo ya para adelante, luego me vuelvo, hago la la recarga, que no la grabaré esta semana, no la grabo, porque ya la grabé el la semana pasada de cómo relleno los botes y tal, cómo hago la isotónica, y ya está, o sea, de fiesta. Así que que nadie piense, hostia, te sobreentrenas por hacer 40 un maratón de asfalto, que va! Maratón de asfalto es plano. Aquí estamos haciendo 50 con 1.400 o algo así. Es decir, 64 kilómetros, para que no hagamos ni idea, cuenta la vieja. 1400 son 14 kilómetros, Extra, ¿eh? vamos a poner. Sobre el plano, 50 planos, 14, 64. No me sobreentreno. ¿Qué? Y estoy, soy viejo. Tengo que llevar mi ritmo, tengo que no lesionarme, tengo que hacer las cosas bien y ya está. Que Quitaros de la cabeza el tema de que te sobreentrenas y tal, depende. Si tú vas entrenando correctamente y vas haciendo las cosas bien, seguidas, no saltándote entrenos, yo me salto alguno, ¿eh? Pero aún así voy currando. O sea, me voy haciendo... Esta semana he traído solo tres entrenos. ¡ah! Pero tres entrenos, 100 kilómetros. Pero lo ideal, cuatro, cinco, seis... Eso es lo ideal, para ir súper caliente, súper bien, todo, seis entrenos. Eso es lo ideal, pero a veces no se puede. Pues venga, seguimos. 8,50. 8,50. ¿eh? Ahora tenemos el tiempo. Fíjate, no hemos podido dar este, esta, este aliciente de ir andando incluso, ¿vale? Venga, vamos a ver si lo pillamos no, no lo pillo porque ahora pilla bajada. Venga, ahora me vuelvo y ya luego sigo grabando. 52 ya los tenemos, ¿vale? Venga. Bueno, pues estamos volviendo... Ya llevo casi 28 27,94 que luego me varía la media pero bueno 28 prácticamente eh, 3 horas 16 netas eh, a lo mejor serán 40 o 30 minutos más entre que grabas y tal no es bueno eh, vale ¿qué iba a decir por ejemplo muro ahora empezaría el muro a todo el mundo en general eh, a mí algo me empieza lo que pasa es que digamos que lo entreno muchas veces, eh, entreno muchas sesiones pasando el muro de más de 28-30 kilómetros que digamos que no lo percibo, pero a ver estar está, no, estar está, pero bueno, yo lo percibo un poco como todo seguido, no, un poco todo el rato voy igual. ¿eh? La gente que tenga mucho miedo al muro, lo único que hay que hacer es entrenar más de 32 kilómetros. Muro empieza el 28 y acaba el 32, más o menos, en plano. En desnivel, bueno, como se va a traer un poco más de espacio, entra y pues más o menos igual porque van más flojos que si fuéramos en asfalto que van un poco más fuertes. Entonces, bueno, prácticamente. Entonces, bueno, el que tenga miedo, hostia, el muro, al muro. El muro es el paso de tirar de glucógeno o de tirar, digamos de energía normal eh, de las digestiones eh, anteriores ¿no? o anterior, de la digestión anterior más bien, no de las anteriores la digestión anterior digamos que de tirarte una energía sencilla que la tenemos fácil de, de obtener que es de digestión glucógeno y que está en principio al hígado yo esto, de esto no entiendo mucho ¿vale? pero al principio está ahí en el hígado y los músculos ahí en reserva y y lo que hace o el paso del muro es que llega un momento y cuando tú llevas más o menos pone tres horas corriendo 28K 30K el cuerpo se le acaba por decir la energía que tienen los músculos la que tiene el hígado la que tiene digamos en el depósito principal normal o en el depósito más cercano digamos para obtener energía y dice vale esa se me ha acabado ahora que hago o hay que quemar grasa a la barriguita. Grasa a la barriguita. Mira, el, el, mi Michelin. Mi super Michelin. Pues es que yo tengo barriga. Son genéticas. Tengo barriga, pero Michelin. Mira, este es mi Michelin. Bueno, pues... ¿Qué tiene que hacer el cuerpo? Pues coger grasa de los Michelines. Michelines, grasa que tiene dentro de la propia barriga. No se ve, digamos, de la... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, entre órganos y tal, hay grasa por todas partes, ¿vale? Entonces el cuerpo tiene que encender esa hoguera que es como más diésel, le cuesta más obtener esa energía. Entonces hay un vacío, hay un tiempo de fallo, vamos a poner, que no es óptimo para el cuerpo, que cuando se le acaba la energía normal, la primera, de glucogenital, y, y tiene que decir, venga, enciende, enciende la, la caldera de la grasa. Entonces, eso, si no lo haces nunca, nunca entrenas más de tres horas, nunca entrenas más de 30 k pues el cuerpo no está acostumbrado a hacer esos cambios. Entonces notas como un vacío que te baja el rendimiento mucho, la cabeza, cuando la gente entra un poco en pájara, la cabeza también va con menos energía, piensa más lento, no va, no va igual, vale vas un poco jodido en general. Entonces, ¿cómo se entrena? Pasándolo se entrena a base de entrenar más de tres horas y ya está tirada larga de más de tres horas a ver, que si tú entrenas para hacer medias maratones no tienes que hacer larga, tirada larga de más de tres horas ¿vale? pero que si tú quieres entrenar para ultras distancias de 80K, 100K 60K pues tienes que entrar más de tres horas en tirada larga para que cuando lo hago en una carrera se te acabe la energía libre y tengas que ir tirando de grasa poco a poco cuerpo pues te acostumbrado a hacer esos cambios Y no notes ese cambio No notes ese bajón extra ¿Cómo se compensa un poco el muro? Yo, a ver, yo ni tomo geles ni nada ya Hace años sí tomado geles Pero aparte salí tan caro que digo va. Lo dejé y bueno, rindo, sé que rinde un poquito Menos que si llevara geles y todo óptimo Pero Que si tuviera que ir con geles 5 horas pff, Me iba a gastar 5 geles <ríe> Y 5 geles pues no, no estoy yo Para gastarme 10 euros eh, sabéis prácticamente 10 euros cada que salgo entrenar así que no me gasto casi nada cojo rejones, cojo mi pan bimbo mi isotónica que me la hago yo con malteoestina, fructosa y sales y fuera y bueno, lo, a lo que vamos eh, nada, tirad más de tres horas y ya veréis que poco a poco os acostumbráis, como se que ya no se va el tema pues tomarte medio gel cuando llegue el 28 no esperes al 30, 32 en el 28 te tomas medio gel ¿vale? y ya le vas a dar una energía nueva entre que enciendes la llama de las grasas le vas a dar un poquito de energía extra al cuerpo medio gel, no tomes un gel entero porque el estómago a veces un gel entero, si es gordo eh, te sienta un poco bola ¿no? un poco pesado y medio gel y ya veréis que con eso lleváis mucho mejor el paso del muro y ya está, a partir del 33 ya veréis que el cuerpo va mejor, es ese se bajó entre el 28 y el 32, a partir del 33 ya puedes decir que lo has pasado y ya el cuerpo va estable, no es que rinda bien pero no rinde mucho menos que en el 27. en crucero esto me toca, ¿eh? voy a tener que cortarlo. lo renové hace poco los tubos, por eso lo veis torcidos porque no tengo manguera manguera recta la uso de camelback viejos de hace años cuando los mochilos iban con camelback los corto y los monto de nuevo porque se pasa del tiempo se queda como negro, muy muy duro muy... a veces hasta se rompe y va un poco me he hecho un poco la noticia de cortarlo me toca un poquito, pero bueno pues ya estamos en velocidad de crucero simplemente bajar y bajar y bajar hasta luego ya cerca de casa que tengo ya subida bueno, aquí también hay algún repechón pero, pero bueno, no mucho y, y ya está, velocidad de crucero a ver que mire un poco porque aquí hay que vigilar porque cualquier piedra de estas te engaña y te pegas a la torta a ver 32 casi creo, a ver 31,34, sí, 32 casi bueno, pues, 32 casi, llevamos. Antes una bici, digo, a ver si va, he oído un ruido. A ver si venía una bici y le estoy cerrando el camino. Le estoy cerrando la trazada. Ellos trazan por aquí. Yo cuando bajo en bici, también trazo por este caminillo. Bueno, pues nada. Ahora, marcha larga en quinta. <risa> Cuarta. Quinta no es si vamos a llegar, es ¿eh? que en cuarta, a, no sé, cinco y pico el kilómetro, tranquilo, un poco más rápido de seis, pero no mucho más. Y ir haciendo tranquilamente, Y ya está, conservando gemelo que sé que va a mandar. Gemelos hay que mandar, así que ese es el que va a decidir cuando lleguemos ya a 50k, qué ritmo llevamos. Vamos, más rápido, más lento, lo va a decidir el gemelo ninguno más, ni cuadrice, ni nada el gemelo se nota que era eléctrica, ¿no? y para metan hombre tan tranquilo se nota que era eléctrica bueno pues venga, desconectamos volvemos a grabar en el 40 por ahí ¿vale? vamos haciendo 21,6, unos 1.200 positivos más o menos y tiempo 4 más 36, eso neto, a 9 y algo por hora, 9 no kilómetros, kilómetros sino por kilómetros hora, que son 6,40 o algo así, 6,40, 6,35, 6,45, por ahí esa zona. A ver si todavía la mejor un poquito, pero ya no me queda mucho de. Me quedan 12K para acabar más o menos. Pero ya lo que queda. Hay un trozo ahora que sí que medio.. Hay de todo, hay un poco de subida tendida. Y bajada hay algo, pero poca, ya es bastante llano. Me va a costar mejorar ya la media. Luego ya viene la parte de mi casa que y hay subidas fuertes y ahí pierdo media así que va a costar mejorar la semana pasada que creo que salió 9,1 y ahora voy a 9,03 me faltan 7 centésimas 3 segundos o 4 de media pero el problema es que todavía faltan subidas y ahí perderé media Voy a acabar de dar los últimos tips o consejillos para estas 6 horas, para cómo entrenar seis horas. Lo primero tenéis que hacer todo el recorrido, como preparar una maratón, como preparar, un... como preparar todo en la vida. Tenéis que hacer un recorrido de meses o años, ¿vale? A ver, normas básicas y así sabréis si podéis entrenarlo vuestra tirada normal entre semana tenéis que poder hacer tres horas si tú entre semana puedes hacer una tirada de tres horas normal sin acabar destrozado puedes intentar tirar larga seis seis horas te saldrá el tiempo que sea el nivel que sea por el tiempo la distancia que sea el ritmo, ¿no? pero ya digo tenéis que tener en cuenta que mínimo tenéis que poder hacer tres horas en una tirada normal un jueves un viernes un martes un miércoles tenéis que poder hacer tres horas a vuestro ritmo eso te dará una experiencia en el gemelo una adaptación al gemelo para que cuando dobles el gemelo no reviente vale, que aún así reventará un poco pero bueno, tomarlo con calma sin prisa, ir haciendo, pasar el tiempo ya está, tú sales de casa y a las tres horas te das la vuelta tiras para donde quieras más desnivel, menos desnivel desnivel de corregir al ritmo, ya está. Más niveles, más lento, menos kilómetros. Menos, más kilómetros, más rápido, y ya está. Y ya digo, es sencillo. Tenéis que cumplir lo primero, ciertas normas. Tirada normal entre semana mínimo, tenéis que poder hacer tres horas bien, tenerla por la mano. Luego, comer cada 4 o 5 kilómetros. Tenéis que comer orejón o bátil o trozo de pan bimbo o sandwich de algo o medio gel en fin. tenéis que ir más o menos cada 4 o 5 kilómetros hay que meter algo al cuerpo agua demanda si trabajáis con isotónica pues igual, cada 2 kilómetros dos o tres un buchito isotónica si no, pues sin isotónica pero bueno, a mí me gusta más con isotónica y bueno, es eso tenéis que hacer vuestro proceso se pueden tardar meses o años ¿eh? pero eh, ya digo, posible es solo hay que perseverar un poquito contra las cosas como unas oposiciones, hay que hacer el recorrido primero vas haciendo entreno de una hora hora y media, dos horas, dos horas y media y así, ideal pues hombre que vosotros podéis hacer un entreno normalito de dos horas muy bien que luego le metéis tres horas, a lo mejor os cueste un poquito, ¿vale? Pues 3 horas cueste un poquito, pero la haga, entonces bueno, si os cuesta un poquito tres horas, yo entonces no, no te tires a seis horas, quédate a cuatro y media en tirada larga, algo así, a las dos horas o dos horas y picoteas la vuelta, ¿vale? Y poco a poco, ya digo, al final cuando manejes, ya digo, tú te hagas tus 20 kilómetros normales, si hoy entrenar 20 kilómetros y lo ves normal Que tú llegues a casa y no te acuerdes que has entrenado Eso es la, lo fácil de comprobar Tú haces 20 kilómetros a un ritmo normal, flojo Y cuando pases un rato en casa no te acuerdes de que has entrenado eso lo, Con eso ya sabes muy bien si tienes el cuerpo adaptado ¿Vale? Y ya está Ya digo, eh, es un proceso una Cosa que falta para correr 50 kilómetros o lo primero es que si ves que eso te va a hacer de noche, lleve frontal. Yo no llevo, Sí sí, de chulo. El otro día, pero ya lo calculo y ya sé que aunque lleve un poco de noche, saco el móvil y ya está. Vale, el... este jueves fui a entrenar, hice 32 y a la vuelta me encontré con el Tony que vive, digamos, en el recorrido ¿Vale? del entreno y a lo tanto, a lo tanto, pusimos a charlar, que buscamos un camino, qué tal, para aquí, para allá, con el perrillo que tiene, muy guapo y, y nada a lo tanto, a lo tanto, digo, cojones digo, que se me está haciendo de noche y no he traído nada y al final, bueno, tuve que dejar este camino, no pude coger este camino tuve que el otro camino de más de asfalto y luego, el tramo ya de montaña imposible que no puedo evitar lo tuve que, bueno, lo puedo evitar por asfalto pero asfalto a negro todavía peor porque es más largo así que saqué el móvil y me apañé, me apañé con, el, me pude con el móvil pero bueno, lo primero es que tenéis que, que calcular que un entreno tan largo vais tener dos climas diferentes si tú vas a entrar dos horas o una hora tú sales con un clima y vuelves con el mismo ¿me entiendes? Sales con frío, vuelves con frío. Sales con calor, vuelves con calor. Vas a adaptar la ropa a ese, a ese horario. Si tú sales y horas va a variar seguro. Si sales por la mañana, saldrás helado, volverá a mediodía con calor. Si sales a mediodía, saldrá a mediodía con calor, volverá a la noche helado. Y de noche. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando alargas recorrido horas de entreno, la ropa cambia entre la idea y la vuelta tenéis que vendaros los pies. Yo no me los vendo porque ya no estoy acostumbrados. Pero tenéis que vendaros los pies. Por ahí tengo un vídeo, buscarlo. Cómo vendarse los pies, algo así, ¿vale? Y lo tengo ahí enseñando con esparadrapo y todo eso muy bien explicado, ¿vale? En RT3. Y... y... yo llevo esparadrapo porque, hombre, para tirar así normalmente no lo necesito. Pero si un día, yo que sé, me, se me mojo mucho o algo y la lío pues llevo esparadrapo, otra semana no he llevado ¿eh? pero hoy he echado un rollito de esparadrapo pequeño porque si la cosa se me hace una llaga o algo que no se me tiene que hacer pero bueno, algo imprevisto que te permita entrenar a un ritmo decente porque si luego vas ahí cojo con el dolor pues ya ves, luego tenéis que entrenar la cabeza llevaros música seis horas escuchando vuestros pasos el ruido de la botella, del, del sofla o de la botella, son es la muerte entonces no se os ocurra intentar, vaya, voy a hacer 6 horas que nunca hago, hago dos solos voy a hacer 6 horas sin música porque vas a acabar loco, y tú, y tu pisada tu respiración las botellas te vas a agobiar enseguida entonces tienes que ponerte música, yo llevo estos auriculares que duran 8 horas 8 o 9, pero a la práctica me duran 6 ya llevan muchos entrenos, muchos muchos entrenos Lleva ya dos años conmigo o algo así. Entramos cuatro veces a la semana. Imagino si tiene entrada ya, ¿no? Y le metemos horas. Entonces los auriculares, bueno, demasiado que aguantan seis horas. Con un volumen bueno, ¿eh? Con un volumen fuerte. Así que... Música, acordaros. Sin música, me tu tía, ¿eh? Para entrar a larga. Vamos a por la última cuesta Me cago en la hostia Venga, no puedo decir tacos Me censura YouTube Vamos a por la última cuesta 52 kilómetros en las piernas Y unos 1.400 positivos Ay, con un par Ala, sin, sin miedo A por ello, venga corriendo de noche es lo que hay es lo que hay se saco muy y ya pierdo tiempo así que atientas, como me conozco el camino así que no hay ninguna piedra gorda pues aquí vamos levantando un poco más la pierna de lo normal ahora aquí en la curva la jabalina tenemos cuatro gritos ya voy hablando, ya me van oyendo y ya está Yeah. Me oigan y ya está, veis que se ve un poquito, el... se ve el carril, no se ven las piedras, pero el carril sí se ve. Ya salgo. Yeah. Ya está, más o menos, ahora otro grito y ya la cupa donde ellos suelen estar, ya la pasamos. ¿Qué es esta. Yeah. Ya está. Ahora al principio ya no hay venga, me hay una subida a oscuras venga al final el se ha dejado de hacer ¿eh? me avisa me avisa de contractura cuadrices aquí, eso es normal siempre tenemos algún músculo un poco débil, un poco quejón y hay que saber pues no acelerarlo, más de la cuenta cuando se te queja se me ha quejado hace dos kilómetros o algo así porque él sabe que estamos un poco en el límite a partir de 48 se me quejaba antes luego hice 52 ahora 54 y medio claro dos kilómetros él cuando te pasa ya dos kilometrillos de lo que sueles hacer él ya está en queja si otro día hacemos 56 pues 54 se me quejará pero bueno, es amigo mío no hay problema Cuadrito este, eh? te avisa de contractura no es lesión, es contractura, es nudo es un poquito de nudo porque no estoy acostumbrado a meterle tanta tralla vale, bueno, pues vamos a parar ya aquí lo vamos a dejar ya veis, estoy muy contento porque puedo trotar sin problemas, sin dolores cógemelo bien o sea, llevamos 54 kilómetros y medio Vale, 54,73 6 horas justas, ¿eh? netas ¿eh? Venga, paro Que se me baja la media A 9,1 ¿eh? 9,1 por hora Ahora me va a decir el descanso que tengo que hacer El training effect este dirá 3 y pico o algo así 3,7 3,7, 29 horas de descanso. que me dijo la semana pasada? 28, ¿no? Bah. Lo he metido 100 positivos más, 2 kilómetros más, ¿vale? Unos 1.400 positivos aproximadamente saldrá. El Strava, aquí marca un poco menos. Supongo que el Strava sube un poco. 1.400, 1.450, algo así quedará, ¿vale? Vale. Pues paro aquí donde no vaya a pillar un coche si viene. Pues ya está. Eh, ¿Qué iba a decir? Eh, Correr 50 kilómetros exige también, eh, parar, exige también, aquí también vienen perros, espera, que esta es una casa que aquí hay perros y no vayas de que baje, justo están ahí, en la, estoy en la boca de ellos, más o menos aquí hay luz, eh, a ver, ¿qué voy a decir? Correr 50 kilómetros exige o 6 horas, exige inteligencia también. No, es que yo sea muy listo. Exige inteligencia. No hay más, ¿eh? No podéis ir en... Bueno, aquí pego un acelerón, salgo y aprieto una subida, me embalo la hostia en una bajada, yo me embalo un poquito en las bajadas si veo que se deja. ¿Me entendéis? O sea, voy a decirlo muy claro. Si veo que se deja, si no se deja, yo pego el hachazo aquí, pego el frenazo y voy despacio. Lo sabéis, que lo vi explicando en los entrenos. O sea, tú tienes que ver cómo va el gemelo, cómo va el cuádriceps si hay avisos, si no hay avisos. Si hay avisos, echas el freno de mano y tranquilo, y si no, andas, ¿vale? Pero si no, te lesionas, ¿vale? Entonces, cuidado con el tema. Yo me aviso un poco con tractura aquí, este punto, que eso es típico, que te avisa el cuádriceps ¿vale? Solo de esta, ¿eh? Curioso, ¿eh? Y entonces, ¿yo ¿Qué hago? Yo tengo un método que si tengo tiempo, me acuerdo, si se me queja mucho, entonces es como que le presto atención, si no le presto atención, ¿vale? Yo lo que hago es que si tú haces... Eh digamos un masaje anticontractura que simplemente darle aquí un poco con los tres dedos eh, justo reciente cuando te viene el aviso de contractura se te pasa, lo arreglas al momento en cambio si tú lo dejas al día siguiente tal no lo arreglas tan rápido entonces eh, sí que es importante tenerlo claro cuando tú tienes un aviso contractura un nudo, un nudo en el isquio que pasen aquí a media altura del isquio, de los femorales si tú tienes un aviso de esos yo mi recomendación es que incluso durante el entreno paras te das el masaje te da, Sin más que es meter los tres dedos ahí sin miedo, transversalmente sin ese en el femoral, transversalmente. Y si es o sea así, tocando las fibras que van así como una guitarra, moviéndolas así. Y si es un, un cuadriceps, pues lo metes así. En cuadrices no lo metes así, ¿vale? En cuadrices no metes los dedos así, los metes así. Y aprietas y buscas el punto de dolor y vas dando puntos de dolor, ¿vale? Ves de Dos dedos, tres dedos, lo que veas con la fuerza que tengas y vas de mesaje en varios puntos donde duele, donde notas un poco de tensión que te duele, ahí ¿eh? yo lo tengo más o menos en esta zona, pues ahí yo me doy ahora reciente, ahora vale, tranquilamente ya en casa o aquí en un parque que hay y, y entonces eh, te arregla la lesión bastante, o sea la lesión, la contractura, el aviso, el nudo, cuando es una lesión, no rompen nada, ¿vale? Simplemente el cuerpo se queja, es normal que se queje, ¿vale? Y ya está, eso sí, tenerlo en cuenta. Eh, hay que correr con inteligencia, no podemos correr como, como los locos, ¿vale? Con inteligencia se deja, vas eso, aceleras un poco en la bajada o apretas un poco más la subida, se deja bien, no se deja andamos, andamos, paramos, lo que haga falta, no hagáis el burro o la burra eh, lo digo en general no, porque luego eh, yo por ejemplo, si hoy, le he sacado a 9,1 por hora, eso no me acordaba, 9,1 por hora clavado, es decir, he apretado un poquito, ya lo veis que en algún momento le he apretado la subida y en algún momento porque ya iba regulando más o menos, digo vale creo que la saco a vale, 9,1, pero no he querido decir, me meto fuerte porque si me meto fuerte, una bajada sí que mejor el 9,1 de la semana pasada. Pero eh, luego el martes, hoy es domingo, lunes, eh, fiesta mañana, descanso o bici, pero al final nunca tengo tiempo, pues no tampoco ni con bici ni nada. Y martes ya trabajo entre 15 y 20 kilómetros, ¿vale? Me tocan 18 oficiales para hacerlo perfecto, 18 kilómetros de la recuperación de 50 kilómetros más o menos, ¿vale? Eh, y tocaría el martes. Pero, eh, ¿qué iba a decir? Si yo hoy reviento. Toco, me cargo el, aquí el, el, el cuadrices, aprieto demasiado para aquí y para allá, me quedo, me quedo sin energía, entro en pájara, o sea, aprieto demasiado, hago el burro. ¿Qué pasa? Que luego el martes no es sesión de recuperación, el martes es sesión de sufrimiento, de ir destrozado. Y luego el miércoles toca entrenar 20, 25 kilómetros para ir bien. Para ir bien, el miércoles tocan 25, o sea, me tocan los 18 oficiales. Martes, unos 25, que es la mitad de la tirada larga, miércoles. Eso es para ir perfecto. Luego, si puedes lo sacas, y si no lo puedes, pues no lo sacas, ¿vale? Pero eso es para ir perfecto. Entonces, no podemos hacer el burro el domingo, porque si no, lunes, mañana estamos mal, martes no podemos ya ir corriendo otra vez y otra vez, y empezando la semana y trabajando y entrenando para mejorar. Eh, entrenaríamos para sufrir y ir destrozado y, y con, con contractura y mal, ¿vale? Ya sé que esto es largo, pero esto hay que decirlo, ¿vale? Y ya está. Así que, venga, lo dejamos aquí. Un abrazo. Todo este entreno en Ángel RT3. Y eh, ya está. Y esto es corre 50 kilómetros. Es años. Por un lado, años. Eh, yo llevo llevo unos cuantos. Llevo unos cuantos ya haciendo el tonto por aquí, ¿vale? Así que también tomarlo con paciencia. Y años y ya está. Eh, tranquilo. Y si tenéis 30 años, pues tenéis toda la vida por delante para hacer el doble que yo. ¿Vale? Venga. Un abrazo. Hasta luego.